Artesano Digital es una estrategia de artesanías de Colombia que nace en 2010 con el nombre de Artesanía 2.0 como respuesta a la necesidad de fomentar el uso y la apropiación de internet y de las herramientas digitales por parte de los artesanos. Iniciamos este camino con asesorías personalizadas, charlas presenciales y tutoriales abordando temas como correo electrónico, página web, redes sociales, fotografía y el uso de nuestros servicios en línea. Durante este camino hemos crecido, hemos tejido una comunidad, hemos construido nuestra propia casa, hemos logrado tener la infraestructura digital para conectarnos a través de webinars y en tiempo real con nuestros artesanos de todos los rincones del país y hemos reconocido su esfuerzo con los Premios Artesano Digital. Hoy, somos un equipo de más de 2.000 artesanos aprendiendo y produciendo contenido sobre la artesanía colombiana para posicionarla en el mundo digital. Todos nos inspiramos, hacemos, compartimos y lo logramos. Artesano Digital nos ha, nos ha dado visibilidad, nos ha dado herramientas, nos ha mostrado el camino, nos ha enseñado a tomar fotos, nos ha enseñado a sacar un plan de costos. Artesano Digital ha significado para nosotros el impulso comercial para promocionar nuestro labor artesanal a nivel nacional e internacional a través del uso de las redes sociales. Artesano Digital, un proceso de transformación para los artesanos y para nosotros.